Gracias, Gracias Amado Yayan, Yaya. Amable. Y, anarqu déjame anarquizar ama, un ching. Entonces el hombre no puede ser violado porque el código penal habla de penetración. Sí. La mujer no podría penetrar sí, al hombre. No, entonces, no pero claro. Entonces, pero, pero lo obliga. Sí, puede hacerlo. Pero puede obliga, hacerlo. No, no, no, no, no. Puede hacerlo. Se sí. Puede hacerlo. Puede hacerlo vía anal, sí. puede hacerlo vía bucal. Sí. Puede obligarlo. A... Es, la obligación, es el acto no de, puede, de, de obligar a otro a hacer algo que tú no quieres. No, pero dice, dice el, el, el tipo penal. Sí, el elemento básico es la penetración. No, pero penetración. pero, pero, pero entonces no la mujer razón. no comete violación porque no penetra. Porque no penetra. Sí, no, no es verdad. Se Ella, penetra. Sí, claro, porque antes, óigame, antes cuando, cuando era estupro, que la, sí. la descripción del tipo penal decía que debía ser carnal, ahí sí no había forma. Sí. Había, pero ahora no, ahora dice penetración única no, y exclusivamente, que no sé. lo que quiere decir que puede hacerse con varias cosas. Y si se hace, hay penetración. Pero si no hay penetración, por ejemplo, que, tú ves, que lo que hay Y es... se indica como un elemento... Agresión sexual. Agresión Entonces, sexual. O sea, agresión profesor. sexual, que es un delito. Pero menos. Que sí. la única diferencia entre la, entre la violación es la penetración. Que en uno hay penetración, que es la violación, y en la agresión sí. no necesariamente. ¿Tú ¿Tú Bien. no se configura el tipo penal. Sí. No, no. Y es interesante el debate que se está haciendo ahora. En la la, la, la configuración que le dio el, el legislador. Eh, oh. la verdad que deja mucho que desear de un legislador. Antes de que tú continúes, sí. yo quiero decirle miren que el tema de un día el... como hoy, <ríe> un día como hoy nació en La Habana, Cuba, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad el Cruz Santísimo. Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, claro, así bien. que azúcar para azúcar. la reina de la salsa. Muy bueno, bueno, bueno, bueno entonces, entonces, adelante. 8 mío miren, a, a Francia. ¿Eh? La la 8 la muy interesante después que lo agotó <risa> Y a ti te queda naki. Qué suerte. Como si él le quedara algo aquí. ¿La, la productora de este espacio desde anoche yo le estoy haciendo un llamado por el chat y veo que no da señales Miren. para que ponga orden. Ah, pero cuidado si se desaparece. La productora. Y hubo un caballero aquí es que, que dijo que mayoría. somos mayoría, entonces. <risa> la mayoría aplastante son. Eh, yo me voy esto? a autopresentar para que me pongan de nuevo después. la cortinilla. Ahora el tema de Francis. Miren la cortinilla ahí. Muchas gracias, Oye, queridos compañeros. La verdad es que Amado, el día a día nos trae eh, retos y nuevas eh, ideas, pero hoy me ha resultado refrescar un ejercicio que hiciéramos un, un grupo de, de regidores en, mi, en el primer periodo 2006-2010 y era referente precisamente a la mitigación de riesgos y entre ellos estaba la de riesgos sísmicos. Viviendo nosotros tan, en un lugar que tiene alrededor de 14 fallas geológicas, y que constantemente hemos vivido momentos de terror, porque la verdad que aterra eh, estos movimientos. Y qué bueno que las autoridades se están preocupando en razón de lo que está sucediendo en Palma, en otros que se han activado eh, eh, en Japón, en otros lugares que constantemente, como Chile, se han reactivado, volcanes y demás y hay fallas que están activas como las nuestras y yo eh, no tenía eh, refrescaba la mente al principio pero tenemos la falla centrional, que es la que está aquí la que cruza aquí detrás de nosotros y es la que protege de la mar a San Francisco de Macorís es decir nuestra montaña aquí después la es parte de la cordillera pero hay otras tantas son 14, está en Bauruco, la de Haití, en, en Santiago pasan, eh, la del Nordeste también que está en Atillo, en fin, son muchas. Pero lo que quiero es llamar la atención a la comunidad franco-macorizana y sobre todo aquella que ejerce como, como inversión la construcción y dar paso a que la construcción sea verdaderamente sismo resistente. Aunque tenemos reglamentos de, de planeamiento urbano, obras públicas, que han constantemente han ido reforzando las medidas de seguridad en construcción, creo que es momento para repasar y fortalecer, de una vez y por todas, los mecanismos de rigosidad, de, de rigor para el cumplimiento por parte de constructores, por parte de la autoridad que debe de otorgar los permisos del uso de suelo y de construcción en San Francisco de Macorís. es a ello que corresponde la primaria, la principal. ¿Cuántos especialista en sismo? Aquí en Macorís? Muy poco. Eh, creo que muy poco. Hasta el es, punto. Esa es, una pregunta, es una pregunta interesante porque... Esa es una pregunta interesante. ¿tú sí. sabes por qué? Porque no basta con tú ser ingeniero. No Los basta. Los ingenieros no tienen esa especialidad. No basta. Entonces, necesitan un especialista, por ejemplo, el familia sí. el papá tuyo. Sí. Eh, este muchacho, hermano de Yeyo, de Delio, el Fausto. Ah, sí, sí. Fausto. Son especialistas en el tema sí. que muy bien pudieran, qué sé yo, ser utilizados para... Bueno, ya De hecho, año, de hecho papá fallecieron. Pero... Sí, de hecho, se supone que el ayuntamiento hace tiempo pide el estudio, de uso, el estudio de suelo, que es el que determina el nivel friático y la capa arcillosa en la que estamos. Nosotros tenemos muchas aguas subterráneas. No nos permiten, de cierto nivel, por eso es que hay un límite de niveles de construcción. En la, en la zona de San Francisco, aunque ha habido excepción como es el Trevor, que es uno de los más grandes, uh -huh. o de los más altos, sí. Sí. y son sí. excepciones. Pedro, Pedro Ventura es un, es un buen constructor, sí. sus edificios Entonces, fueron construidos este, con esa especial especificación. Que especificación. Que Entonces, uh -huh. todo eso, aquí se le está dando paso a la construcción, y es por lo que yo he dicho de forma salvaje, sin prever que no basta con que simplemente se edifique, se pongan las estructuras bonitas, la gente se entusiasma, pero el comprador de un, de un apartamento, en el caso de los edificios, debe buscar las especificaciones, no solamente de acceso, que las puertas tengan el tamaño correcto, porque hasta para tú mudarte, Trasegar muebles hacia el interior. Es decir, sacar y entrar debe de tener una estructura de entrada viable, las escalinatas. Y en el caso de los ascensores. Hay escalera que tú no puedes subir una escalera. Bueno, porque no hay, de no, doblar, hay forma, no hay forma de doblar. No hay forma de doblar. No hay forma <risa> de doblar. Es decir, que todo eso se ha hecho en las narices de las autoridades que deben de tener la previsión de hacer estas edificaciones de modo correcto. La pregunta de Amado, está en las reglas, está en la ley que todo proyecto de construcción que sobrepase los dos niveles, es más, desde un nivel debe hacerse el, el, el estudio de suelo, que es la que determina la carga, la capacidad que tiene ese suelo para carga. Y esa es la que te va a determinar cómo sobrepasar los límites que tiene ese suelo para poder construir en los niveles que usted quiera. De hecho, se conoce que aquí hay construcciones que son hechas en platea. ¿Por qué? Porque el terreno, para poderlo adecuar, tendrían que sacar una cantidad enorme de capa vegetal y luego arcilla y luego llegar a un área donde haya arena o, o lugar resistente. A nosotros nos pasó aquí cuando nosotros construimos, los años yo construimos la oficina eh, Niño López, saludo para Niño López mi hermano Niño, eh, nos prestó unos equipos y, un, y comenzaron a sacar eh, a, tierra húmeda Sí, eh, arcilla. Muy, exacto Oye, pues pasaron el día en eso y si uno decía, pero ¿y dónde estaba todo esto? Porque uno no lo veía, mojada, no, húmeda, húmeda. Hasta esto. que hubo, hasta que se encontró tierra firme para construir. Correcto, ahí Eso, se hicieron las bases, los cimientos para tú poder construir. Entonces, si se tiene comprensión de esto, la autoridad, todas las autoridades tienen que, que conectar con el nuevo orden y con el día de ayer. El día de ayer tiene que mandar el mensaje al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís <tose> a ser más proactivo, a tomar las experiencias de Japón que yo mencionaba. Pero Chile, después de Japón, está Chile en prevención. Y dice una de las reglas principal y fundamental de Japón, la clave uno, invertir un dólar en prevención para evitar gastar 10 dólares en reconstrucción. ¿Tú oíste esa? Es decir, que todos los edificios estaban intactos al momento de aquel terremoto. El, lo que causó estrago fue el tsunami. Pero los estragos que causó en carretera y vía estuvieron reconstruidos en tiempo récord y están dando el servicio. Porque tienen una capacidad de respuesta que se ha ido construyendo en base a sus necesidades. Entonces, nosotros con una, con una situación de isla donde tenemos la incidencia de 14 fallas sísmicas activas, es lo que habéis venido previendo el sismólogo y, y especialista, eh, ¿cómo se llama? Que mencioné ahorita. Ah, este... Eh. El de la UAS. Sí, sí. sí. E, este, caramba. Bueno. Nos olvidamos. Se nos fue no sé. sí, sí, un laxus mental. Esa es la edad. Dijo un Osiris. Osiris, Osiris de León. De León entonces. entonces, señores, ya que tenemos esta situación y hemos permitido que nosotros nos vayamos construyendo con esas debilidades, esas deficiencias en estructuras, y no todas tienen las bases o, la, o las condiciones sismo resistentes, por lo menos diseñemos un plan que tienda al ayuntamiento establecer un sistema para lo que yo podría denominar eh, el sistema de seguridad municipal o sistema de prevención sismológica municipal en el ayuntamiento, que vaya conectado con un departamento que dé seguimiento a evaluar los edificios y las construcciones que tenemos en San Francisco de Macorís, sobre todo aquellos que albergan mucha gente o que transita mucha gente, estructuras bancarias, edificios, empresas, en fin, colegios. Y que los bomberos puedan tener ese departamento, que hagan las revisiones constantes y que de una vez y por todas se determine y se ordene por ordenanza municipal que las puertas de estas instituciones, de estas edificaciones, por lo menos empecemos a hacer algo diferente, sean que tengan apertura hacia afuera para ir reduciendo los riesgos y el impacto en un caso hipotético que tengamos que asumir salir de los edificios. Entonces yo creo que enhorabuena, el simulacro trae consigo la oportunidad de educarnos y de resiliencia en torno a estos aspectos que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de un pueblo asumamos con responsabilidades del ayuntamiento la vigilancia con rigor de las propuestas de construcción para que cumplan con los requerimientos mínimos de sismo resistencia y sobre todo el uso de suelo Bien, gracias. es mi recomendación gracias Francis, señor